Bueno, como somos cuatro, vamos a hacer una, pre una presentación pues muy breve, porque eh, para hablar un poco de lo interesante, que tampoco podemos hablar mucho cada uno, para no extendernos demasiado, y luego dejar un poco de tiempo para las preguntas, etcétera. Somos con pues, los cuatro, cuatro abogados del, del Colegio de Abogados de, de Cantabria. Miguel Saro, eh, Miguel Saro va a hablar de las propuestas de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que han, que han presentado el PNV y el Partido Socialista Obrero Español y va a hablarnos también un poco unas pinceladas de mm, a dónde se quiere llegar en derecho comparado cuál es la norma que sería más ajustada a, los, mm, a la finalidad que pretendemos, es decir, no volver es decir, quitamos la norma y que volvemos a la, a la norma de ley corcuera, quitamos todas las normas, no habrá que tener una, una finalidad y un poco nos va a hablar de ello en derecho comparado. Luego voy a seguir yo, me conocéis ya, Darío Serrano, y voy a hablar de eh, la reforma que no se hace del Código Penal. Seguidamente voy a hablar... Eh, de, Luis del Pozo, y Luis del Pozo nos va a hablar de la otra mordaza que tampoco se va a tocar, porque nosotros hablamos del derecho sustantivo, de las leyes, de las infracciones pero hay otra mordaza que es el derecho procesal, que también amordaza tanto más es decir, la imposibilidad luego, una vez que tienes una sanción, de hacer efectiva o que vuelva la legalidad o que vuelva la justicia a través de la acción judicial y por último, Alberto Rubio nos va a hablar de la incidencia que tiene la actual ley Mordaza en, el, en, en los extranjeros que están, que están como compañeros nuestros en España, aunque sea momentáneamente, y finalmente nos va a hablar también de uno de los, uno de los aspectos más controvertidos de la ley Mordaza, que es las devoluciones en caliente, que por ejemplo la propuesta del Partido Nacionalista Vasco ni siquiera se plantea su modificación. Entonces, bueno, pues que empiece sin más dilación Miguel Saro y bueno, vamos a hacer unos turnos que esperemos que no sean de entre 10 minutos un cuarto de hora cada uno, para no extendernos no, demasiado y no aburrir mucho. Bueno, tiene la palabra. Gracias. Gracias, Darío. Bueno, inicialmente quería hacer una, una muy breve introducción sobre cuál es el sentido de una ley de seguridad ciudadana. Eh, en los estados de nuestro entorno, desde el punto de vista jurídico, con una constitución que es la que regula la clave deuda de todo ordenamiento jurídico, hay siempre en esa, esa estructura normativa unos principios fundamentales, que son unos principios, los primeros de ellos, regula la libertad individual, que son los de conquista más antigua, que vienen de, más de la época del liberalismo del siglo XIX, y otros que son derechos de participación social y derechos que exigen a los poderes públicos prestaciones concretas a favor de, de los ciudadanos. esos son ya, digamos, los derechos adquiridos a partir de la posguerra, en algunos sitios, o en vía de conquista. Eh, lo que regula las leyes de seguridad ciudadana es la actuación de la, de la fuerza del Estado para, eh, para regular o, o encauzar los conflictos que hay entre esos distintos derechos. Uno, por un lado, eh, son los derechos individuales que te permiten moverte, desplazarte, deambular, tener una propiedad, <coughs> eh, explotar un negocio, etc. Y otros son los que te permiten eh, la participación pública fuera del estricto marco representativo o institucional, ¿eh? porque representación ha habido eh, desde bueno, de los antropólogos, desde el inicio del, del, del ser social humano, no es, una, no es algo reciente. Eh, y eso, eso genera un conflicto, obviamente, porque unas, las formas distintas de participación a las, a las, a las consagradas por el rito, las, las institucionales, siempre generan conflictos, pueden generarlos con, con las libertades individuales. Y eso es lo que hacen las leyes de seguridad ciudadana. En España, en el desarrollo legislativo de la Constitución española, se ha visto claramente ese conflicto y cómo iba de un lado a otro, eh, se primaba más los derechos de participación colectiva, derechos sociales del colectivo o los derechos individuales que están más relacionados con el individuo. Y ya veis que, que aquí puede haber ya un debate ideológico de lo que representan unos y otros, porque obviamente eh, quien se asocia con otros porque tiene menos fuerza que el, que el individuo, que ya tiene poder en sí mismo, si se defiende por sí mismo, eh, y por ello es necesario garantizar que esos derechos colectivos estén protegidos. En España ha habido eh, bastante desarrollo legislativo de la Constitución, esta dinámica de, de huelga, reunión, etc. Y luego hay un tratamiento juris, eh, jurisprudencial del Tribunal Constitucional, principalmente, sobre la regulación de esos, de esos derechos. Eh, también partíamos de un contexto de, bueno, de una dictadura previa, de mucha, mucha represión que fue, se fue graduando desde los años 40, obviamente, hasta el final de la dictadura, pero había unas instituciones que existían que estaban a disposición de esa, de esa, de esa dictadura, que era la policía, que eh, tuvo que reciclarse bastante. Entonces, se ha ido, se ha ido poniendo eh, distintas normas para, para facilitar que la, que la autoridad Hiciera, hiciera su trabajo. De ahí eh, viene la ley de Corpora, famosa, eh, que es una ley de seguridad ciudadana, que lo que hace es regular las conductas que no se pueden tener en la calle y limita derechos colectivos de participación. Y no voy a hacer nada más, ahora vamos a la ley, eh, esta mordaza, que es una reforma de la ley de seguridad ciudadana, que es una ley orgánica porque eh, regula derechos fundamentales, por eso tiene esa... esa es una norma cualificada como son las leyes orgánicas derivación de, la, de, ese, de, ese apartado, de esos apartados constitucionales y que tiene un desarrollo práctico que ya, que ya vamos conociendo que es unas sanciones mucho mayores mayor arbitrariedad y más margen de actuación a la, a, la, a la policía etcétera entonces yo creo que por la introducción ya ves que los objetivos que tenía esa reforma del Partido Popular es principalmente reprimir y castigar cualquier tipo de conducta social colectiva que trascendiera a la que es la mera representación institucional. Las instituciones las tenían más o menos controladas en aquel momento, más o menos, parece que las siguen teniendo bastante controladas, y, eh, y lo que había era una grandísima respuesta en la calle, antes de la reforma de esa forma de la Ley de Seguridad Ciudadana del año 2015. Una enorme respuesta a la calle, que en algunas cuestiones como el lógico había conflictos ya había, y hubo violencia, lógicamente, pero ya había instrumentos de sobra eh, que, ...para el ordenamiento público para reprimir las conductas exageradas. Está el Código Penal, la Ley de procedimiento Criminal... ...y la Ley de Cuestionamiento que ya era bastante represiva. Si una cosa hace esto para reprimir esas conductas colectivas. Para dificultar que, que, que la gente organizada pueda salir a la calle a reclamar... ...lo que considera que es justo, razonable. Y por eso se primaban derechos individuales y se penalizaban y se castigaban conductas, acciones... Eh, que, que no tenían por qué ser castigadas o no, no eran castigadas hasta ese momento y antecedía digamos el castigo el reproche del ordenamiento jurídico a conductas que podían ser eh, era valorable si eran malas o no pero cualquier algunas, algún tipo de actuaciones que eran digamos preparación de otras ya en, en sí llevaban llevaban ese castigo. Había también castigo de, de, de la conducta de algunos a través de los terceros, por ejemplo, a través de la represión del castigo de los organizadores o presuntos organizadores de, de manifestaciones, etcétera. Bueno, me voy a centrar en, en la parte que me toca, que es la propuesta de la reforma que presenta el PNV y el Partido Socialista en el Congreso de los Diputados. Como antecedente, tenéis que saber que ya ha habido un recurso de inconstitucionalidad presentado por varios grupos, no en esta legislatura anterior, sino en la anterior, que presenta el PSOE, Izquierda Unida, escala Republicana, de algunos otros partidos también, ámbito eh, más territorial, el territorio más reducido, que no está resuelta. Se emitió trámite y está pendiente de resolución por el Tribunal Constitucional y que afecta muchos de los artículos que el PSOE y el PNV pretenden tratar en su, en su, en su propuesta de modificación de la ley. Porque esto no es una, una, una petición de derogación. De hecho, eh, haría falta es posible que hiciera falta una ley de seguridad ciudadana o algún tipo de norma que regulara algunos aspectos del uso de la vía pública lógicamente, para no convertir todo lo que sea infracción en, en condena penal. Pero bueno, eh, os paso a explicar ahora lo que, son la, lo que es la reforma del PNV y del PSOE, que en líneas generales, eh, el PSOE, hay que hacer una crítica primera, que es que técnicamente es bastante pobre, porque eh, establece se pierde, deja de irregular algunas cosas que son importantes para graduar las penas, para la, las conductas, digamos, reprochables o malas en sí, y hay algunos aspectos que son bastante eh, criticables desde el punto de vista de crítica jurídica. Hay una cosa que tienen las dos en común, que hay que destacar, que sí que elimina las sanciones por, por grabación a las fuerzas de seguridad. Sabéis que es uno de los temas controvertidos, sobre todo por los medios de comunicación, porque veían eh, fiscalizada hasta el límite de las sanciones un trabajo esencial suyo, que es grabar a las fuerzas de orden público cuando hacen su trabajo y creo que es exigible y fácilmente explicable, que eso no puede ser bajo un punto de vista eh, sancional. Eso pide los dos, los dos grupos que se, que se elimine. También eh, se quita el, la represión de las manifestaciones en la sede de la soberanía popular, en el Congreso y el Senado. Había una, un tipo, una sanción concreta para ese tipo de conducta, para hacer manifestaciones no permitidas, que serían todas, obviamente, delante de la sede del Congreso de los Diputados del Senado y Cámaras Legislativas de las Comunidades Autónomas, que se, que se elimina la, la, la propuesta que hacen el PNV y el PSOE, pero crean eh, nuevas sanciones graves y muy graves, y mantienen la mayor parte de las sanciones que preveía el, el, la, ley, la reforma del Partido Popular de hace, de hace dos años. Eh, la ley tiene varios capítulos, algunos no solamente sanciones para conductas, hay algunas otras cuestiones como son el deber de colaboración de la ciudadanía para el cumplimiento de las funciones que les encomienda la presente ley. Bueno, esto es muy amplio y ese y el problema que está que eso lo mantienen los, los, los, los dos partidos en su reforma y esto es lo que esta interpretación es, es, creo que es lesiva para los derechos fundamentales y el derecho a participación porque si exigen deber de, de, de colaboración tan amplio es fácil decir que el que que si no se llega a este deber de colaboración por cualquier ciudadano, se estará desobedeciendo eh, por, lo, por lo que podríamos estar en supuesto de una sanción, de una infracción que lleva aparejada sanción, que en el caso de la reforma del PSOE es leve. La obligación de acreditación permanente de la entidad de los ciudadanos extranjeros sigue, está en la reforma de los dos, con lo que eso no se elimina. Estamos obligados a llevar siempre encima de ellos su identificación. Eh, el traje registro en domicilios o organismos oficiales, sigue habiendo bastante discrecionalidad, bastante margen al actuar de la policía en eh, la, la, el permiso para entrar en domicilios o organismos oficiales. Esto, si recordaréis los que, los que no sois niños, aquí creo que no hay ninguno, era un debate que hubo también en la, en la, en la época de la ley corcuera en cuanto a los límites que tenía la autoridad gubernativa, la policía, para intervenir, para entrar en domicilios particulares, que tienen una protección especial por el, por el derecho. Mismo para identificación de personas, se mantiene se mantiene la misma regulación en las dos en las dos eh, reformas, las dos propuestas de reforma que hacen los dos partidos. Eh, registros corporales externos, esto ha sido también objeto de debate bastante considerable. El PSOE no regula de qué manera se podrán llevar a cabo en presupuestos, lo cual da más arbitrio a la policía para, para hacerlos. En el caso del PNV, mantienen la misma regulación de la ley vigente. Lo que pasa es que en, la, en el caso de cacheos hay modificaciones que se refieren a, a que los registros no podrán dejar eh, al aire ninguna parte del cuerpo, no pueden ser en la vía pública, digamos, que era algo que de, de facto ya estaba haciendo antes de esta reforma la, la, la fuerza de la seguridad, lo que hacía de de era en una furgoneta y, y cachearte, y registrarte o llevarte una dependencia policial para registrarte y cachearte. En cuanto a la graduación de las sanciones, eh, el PSUE eh, establece criterios muy bajos, como la entidad del riesgo producido o del perjuicio causado, y esto es eh, algo bastante peligroso porque eh, permite recorrer todo el tipo de la, todo el margen de la sanción, que en algunos casos es muy alto. Hay algunas como, por ejemplo, que empiezan en 300 euros y acaban en 30.000 euros, que en función de eso eh, y del perjuicio causado, que es algo bastante eh, difícil de valorar, se establece cuál ha de ser la sanción. El PNV aquí ha hecho algo que es muy bueno desde el punto de vista de la jurídica, que es establecer criterios como hacer una remisión a otra norma que es el Código Penal, que establece unas atenuantes y unas agravantes. En cuanto a las atenuantes, la reforma que propone el PNV dice que se tengan en cuenta las que existen dentro del Código Penal. Y esto es algo muy importante porque no solamente existe en el Código Penal unas atenuantes, sino que además existe una norma de jurisprudencia sobre cómo deben interpretarse relacionada con la jurisdicción penal obviamente, esto es desde el punto de vista técnica jurídica un avance eso solamente para las atenuantes para las agravantes no, no, no se tendrán en gran cuenta en cuanto a la calificación de las infracciones el PSOE no establece infracciones muy graves hay infracciones leves en la, la regulación actual, graves y muy, y muy graves el PSOE no establece infracciones muy graves pero en función de los criterios que acabo de deciros de gravedad del ataque al bien jurídico, o sea, al, al, al bien protegido, eh, cuando suponga un atentado contra la salud la pública o alterar gravemente el funcionamiento de los servicios públicos, transportes colectivos o regularidad del abastecimiento o el uso de violencia o amenazas colectivas, las da calificación de muy grave. Esto es, yo creo que atenta al principio de, de tipicidad, de una regulación clara de la conducta que, que, que lleva pareja la sanción y da mucho margen al que tiene que proponer la sanción, a la autoridad gubernativa. Y es peligroso porque deja bastante indefensos a los ciudadanos. Lo que hace finalmente, realmente esto es incrementar el número de sanciones muy graves, porque entonces todas las graves, en función de, ese, de esa discreción, de ese margen de arbitrariedad que puede la autoridad gubernativa, sí. se convertirían en muy graves con la mayor sanción. Y ahora vamos a la cuestión de las sanciones que, como sabéis, es uno de los principales reproches que se hace al, a la ley de asociación, que es que establece sanciones que, que que para delitos no se establece, como el de multa. El PNV mantiene las cotas de infracciones muy graves eh, previstas, o no, no las modifica en absoluto, así que entiende que son razonables y, y buenas. En cuanto a las graves, el PSOE establece tres nuevas que son referidas al derecho de reunión, que es la negativa de resolver manifestaciones cuando concurran los requisitos del artículo 5. De la ley de una manifestación, que es cuando no ha sido autorizada o cuando hay graves disturbios en la, en la, en la, durante el transcurso de la, de la manifestación. Provocación de reacciones al público que altera la seguridad ciudadana y originar de desórdenes graves en las vías públicas. Eh, respecto a armas explosivas, también recoge dos infracciones nuevas que no existían. Y eh, hay unas novedades que están haciendo el peso relacionadas con eh, el orden público en. Los centros de ocio, digamos, en los locales, que ahí creo que existe un conflicto, puede haber un conflicto con la legislación autonómica porque la legislación de espectáculos es una comandancia transferida, a, yo creo que a todas las comunidades autónomas, desde hace ya bastantes años, y tienen prevista su propia legislación sancionadora para los bares que cierran tarde, realizan actividades sin permiso, sin licencia de actividad, etcétera. Eh, en materia de, eh, de drogas, el PSOE introduce dos, dos infracciones más graves, como la tolerancia al consumo de drogas en locales y establecimientos, o sea, el que lleva al local, si permite, si hay gente consumiendo alguna droga. Eh, también eh, es sujeto de una, es, es infractor y, y merece una sanción grave, que lleva una pena muy alta. Y el consumo y tenencia de drogas en la vía pública, así como su abandono. Bueno, el Pso establece una variable de reincidencia dentro de la grabación de las sanciones, cosa que no hacía el PNV, por la que tres infracciones leves en un año serán consideradas una infracción grave. Y reproduce 11 de las infracciones existentes en la ley vigente, introduciendo siete nuevas. Eso sí deroga. Eh, muchas infracciones de, que eran graves en esta, bueno, deroga, propone la derogación de muchas infracciones graves en la, en la legislación actual de la Ley de Seguridad Ciudadana como perturbación grave de la Seguridad Ciudadana que se produce con ocasión de reuniones o manifestaciones, actos de obstrucción eh, para impedir actuaciones de cualquier autoridad, acciones y misiones que impidan o obstaculicen el funcionamiento de los servicios de emergencia, desobediencia o resistencia de la autoridad, perturbación, las, muchas de ellas las convierte en leves, no es que desaparezca falta de colaboración genérica con las fuerzas de, y cuerpos de ciudad, del Estado, etcétera. El PNV, en cuanto a las infracciones graves, eh, hace modificaciones muy pequeñas, casi insignificantes. Le, le vale la regulación que existe en la, en la norma tal y, como, tal y como está actualmente. Y elimina algunas infracciones, como las perturbaciones graves de la ciudad ciudadana, en las manifestaciones de esta Congreso y Senado, que eso tiene en común con la reforma del PSOE, que también pretende su eliminación desordenes y de la vía pública, uso de uniformes, insignias o policiales u oficiales, tratamiento de personas en vehículos para consumir drogas, esta las se elimina. Y mantiene eh, desobediencia negativa a identificarse, negativa y disunción en los supuestos del artículo 5 de la ley orgánica de unión de lo un que ha dicho de manifestación no permitida o que deviene en tumulto y tiene a la que intervenir la fuerza, las fuerzas del la orden, etcétera falta de colaboración con las fuerzas de seguridad del Estado, pues se la mantiene, como grave, consumo y tenencia de drogas, o constitutiva de delito, participación del desarrollo de una manifestación ilícita, etc. Mantiene 13 de las 23 infracciones graves previstas en la Ley de Seguridad Ciudadana actual, las más importantes, básicamente. Y en cuanto a las leves, lo que os decía, que... Mmm, lo que hace el PSOE es algunas de las que figura acumuladas, las de baja leves, eh, y mantiene la obligación de, de, de llevar la documentación personal obligatoria y que conllevaría, en ese caso, una, una, una sanción leve. En cuanto a la cuantía de las... De, bueno, la cuantía de las multas. Estaría acabando porque no, no sé voy tiempo, no quiero cortar más tiempo de los demás. El, bueno, importante también la prescripción de las infracciones. El PSOE aumenta el, la duración de prescripción de lo que son las sanciones. La, la prescripción de las infracciones se mantiene prácticamente igual. La prescripción es el tiempo que, que media entre que se comete la infracción y el tiempo que tiene la administración para iniciar un procedimiento para sancionar esa conducta. Si ha pasado... Eh, según la ley, actúa seis meses desde la comisión de una infracción leve, eso está prescrito y no se puede actuar contra ti, contra la persona presunta infractora. El PSOE las mantiene ese, ese, ese tiempo, estamos en el caso de las faltas leves, que la reduce a tres meses. En tres meses no hemos actuado, no hay que hacer. Esto es importante porque la administración a veces pues, está saturada de trabajo, los, los policías no mandan la denuncia al, al órgano gubernativo cargo de instruir el expediente y no, no te llega la notificación hasta pasados. Cinco meses, seis, siete, está prescrita. ¿Eh? Pero para las sanciones eh, aumenta el tiempo para que prescriban. ¿Qué significa eso? Que si no hay después de una condena de la sanción, eh, no hay actuación administrativa requiriendo el pago o lo que sea, queda el expediente muerto. Eh, en X tiempo, si después de ese tiempo no se ha hecho nada, a los, a los años, en este caso el, el tiempo es bastante superior a la de las, de las a la prescripción de las infracciones se aumenta, lo cual va en perjuicio de la persona sometida al proceso y condenada porque la administración tiene más tiempo para perseguir bienes tuyos, embargarte, etc. para hacer actividad para poder cobrar la sanción que, es, que, es, que suele ser extraordinaria, vamos. Y en cuanto a las sanciones, el PSOE eh, no hace prácticamente ninguna modificación de lo que es el, el, la cuantía de la, de la reclamación con la, con la particularidad que os he dicho antes de que establece criterios muy vagos para, para, para, para, para recorrer, digamos, lo que es el, el, el conjunto de la pena prevista. Porque, como veis, de la sanción prevista. Las sanciones leves van de, 300, de de 0 a 300 euros, las más pequeñas. Anteriormente eran era de 100 a 600. Pero las graves son de 300 a 30.000. Claro, recorrer ese toda esa enorme cantidad de dinero, que es muy distinto, obviamente, de 300 a 30.000, es hundirte la vida por completo o, bueno, o una putada en plata, eh, no da criterios eh, la propuesta del PSOE de racionales eh, que den seguridad jurídica y que permitan defenderse a, a, a, la, a la persona cuando está sometida a proceso. Manteniéndose las mismas eh, previstas para las muy graves, prácticamente, son exactamente iguales las, las sanciones muy graves. El PNV establece que las sanciones impuestas no puedan ser superiores a las que respondan por infracción penal, y esto es un gran avance porque lo que estaba la circunstancia de con la ley de Ciudad ciudadana en sanciones administrativas que tienen per se menos gravedad que las sanciones de, por, por una conducta penal por un delito se, se condenaba se podía condenar había riesgo de condena a una sanción mucho más alta pecuniaria que, que en algunos delitos, de la, de, de, delitos que digamos, perseguían conductas contra el mismo bien jurídico, del mismo estilo, digamos, para entendernos. Esta ley prevía condenas más altas que el propio Código Penal. Era algo aberrante. Y es uno de los motivos, pues, como otros muchos, del de recurso de inconstitucional. Bueno, pues el PNV dice que el límite, para empezar, es el Código Penal. No se puede sancionar por una infracción administrativa más de lo que prevé el Código Penal para ese mismo, una conducta similar mayor graduación. Esto es un avance, con honestamente, y permite, aparte, la aplicación de tomantes, como os decía, eh, por analogía con respecto al Código Penal. Y se dice que se tendrá en cuenta, la reforma PNV, la capacidad económica del infractor, pero no establece cómo calcularlo. Esto es una ventaja. Eso ocurre también eso ocurre en el Código Penal. Eh, se valora la capacidad económica del infractor para, para cuando son peras de multa o sustitución de pena de prisión por multa para evaluar qué cuota de día de multa le va a corresponder al, al, al, al condenado. En este caso eh, se aplica el PRW propone que se aplique este tipo de, de, de, de criterio a la hora de evaluar la pena y me parece, a mí, me parece eh, una ventaja, una mejora respecto a lo que había anteriormente. Eh, el PNV también contempla, y con esto termino, la, la, posi la posibilidad de reclamar una indemnización cuando existe un perjuicio a un, a un particular o a la administración con estas conductas. Y ya muy brevemente voy a haceros un, una pequeña descripción de lo que tienen los. ¿Cómo tiempo llevo, de Darío? Me he pasado. Voy a... muy breve. Eh, muy brevemente lo que hay en el ordenamiento jurídico comparado. ¿Qué tienen en los demás estados eh, de nuestro entorno? Revistos para las mismas conductas. Esto es difícil de valorar, por eso no, no, no vale la pena ser muy estricto con esto. Difícil de valorar, como os digo, porque son ordenamientos jurídicos distintos, son, son eh, costumbres jurídicas distintas. Unos son de corte constitucional, otros son más constitucionarios. Eh, pero bueno, para ese tipo de, de actuaciones el derecho siempre es similar. Hace falta siempre que esté regulado, regulado muy claramente cuál es la conducta y qué pena lleva aparejada, porque es el principio de tipicidad en materia de sancionatoria y penales, como a todos los ordenamientos jurídicos eh, modernos. Entonces, nos sirve para trazernos una, una idea. En España, por ejemplo, respecto a manifestarse sin permiso, se sancionará gubernativamente a quien se manifieste en la calle sin comunicarlo previamente a las autoridades. En el Reino Unido, eh, los que participen en manifestaciones no comunicadas pueden ser detenidos y multados. Es similar. En Alemania la ley permite las manifestaciones espontáneas por hechos recientes, y en caso contrario, hay que anunciarlas con 48 horas de interacción. En Francia es sancionable y en Portugal se debe avisar a las autoridades por escrito dos días antes. Sin el cumplimiento de esa norma, es una desobediencia cualificada. Esto es pues, grave. En Bélgica no están autorizadas las manifestaciones si sus organizadores no han pedido permiso a los servicios comunales, administración legal y la policía. Los manifestantes pueden ser sancionados administrativamente. estos Como veis, manifestaciones sin permiso llevan sanciones en casi todos los reglamentos jurídicos. Eh, manifestación ante instituciones. Lo que hemos dicho que la reforma del PNV y PSOE eh, retiraba, pedía retirar de la, de la ley. En España tiene sanciones de hasta 30.000 euros con la ley vigente. En Reino Unido se ha de pedir autorización, pero no contempla sanción, al margen de lo que se haga, obviamente, como es lógico. Pero en sí la conducta no lleva aparejada sanción. En Alemania hay áreas restringidas cerca de la sede de Berlín, de las dos cámaras y el Constitucional, y los estados pueden prohibir concentraciones alrededor de esos parlamentos. Las sanciones que prevean son las consecuencias de la desobediencia o incumplimiento de resoluciones administrativas, como hay en todos los ordenamientos jurídicos. En Francia también es sancionable, en Portugal no es sancionable, y en Bélgica solo está prohibido, en Bruselas, en todo el Parlamento belga, y en Omur, eh, capital de Valonia. En cuanto a quemar la bandera nacional, esto es un tema muy discutible. En España estará sancionado quemar una bandera nacional o ultrajar algún símbolo del Estado, las comunidades o los ayuntamientos. En Reino Unido solamente está sancionado, en Irlanda del Norte, como sabéis es, es, vive en una especie de estado de excepción, cada vez menos, pero sí, desde hace decenios. En Alemania está pegado con multas o con hasta 5 años de cárcel, ama mucho sus, sus símbolos nacionales. En Francia tiene también aparejada sanción. Y en Portugal contra, contraviene un artículo del Código Penal que es ultraje a símbolos nacionales o regionales. En México no hay ninguna norma que prevea sanción alguna para ese tipo de conducta. Eh, retener eh, para identificar la facultad que tiene la policía para retener a una persona individual, limitar su derecho de circular, de ambulación para identificarle. En España la policía puede llevarse a una persona retenida a efectos de identificación. En Inglaterra no es obligatorio llevar una identificación. Así que la policía puede llevar a, una, a la comisaría a una persona para identificarla. Porque no hay otro medio para hacerlo. Obviamente en Alemania las fuerzas de seguridad pueden retener a un ciudadano para identificarlo, en Francia se puede si la persona no presenta identificación, en Portugal se puede identificar y comprobarlo, y en Bélgica no hay ningún tipo de, de previsión normativa para ello. Posesión de drogas estará multado, en España estar en posesión de drogas en Reino Unido, eh, aunque durante un tiempo estuvo en la práctica despenalizado de el consumo, la posesión y el cultivo de cannabis está prohibido, pero en la práctica pues no hay sanciones. O... Vamos a sobre sancionar, en Alemania está, es sancionable, pero hay un límite máximo tolerado de un consumo propio que varía sobre los Estados Federados. En Francia también es sancionable, en Portugal está castigado eh, y en determinados supuestos legales, por el número de dosis, en función del consumo particular, no, está, no es sancionable. En España todo es sancionable, otra cosa es que se puede hacer o no a la vista gorda, pero todo es sancionable o cualquier tipo de consumo en la vía pública. Y en Bélgica, mayores de 18 años se tolera el consumo de cannabis y se permite la posesión de 3 gramos o una planta si es para consumo personal. Fotografiar en, a un policía en España está multado hoy en día en Reino Unido solamente está prohibido tomar fotos a la policía para cometer un delito, lógicamente, no, claro, en fin. pero hay que probarlo, no, no sé si tomar fotos, no, sé, no hay una presunción de que es para cometer un delito. En Alemania no está sancionado, en Francia está sancionado, pero podría entrar en la categoría de ultraje, como veis hay ciertos entre el ordenamiento jurídico español y francés, para lo malo. En Portugal no está sancionado. Y en Bélgica eh, no hay ningún tipo de sanción y de hecho se aplaude que los, los ciudadanos puedan fotografiar a los policías sin ninguna restricción o así dicen en los mandos policiales, Luego quizá no sea tanto. Cortar calles en una manifestación. Eh, la policía <coughs> puede cortar calles para establecer zonas de seguridad alrededor de una manifestación en España. En Reino Unido eh, sí puede cortar calles y modificar su, su recorrido. En Alemania la policía tiene potestad para impedir el acceso a una manifestación Igual determinadas calles, en Francia la policía puede cortar calles también, igual en Portugal no se puede impedir una concentración, pero las autoridades pueden condicionar el itinerario, lógicamente, si entra en conflicto con otro derecho, otra persona que está ejerciendo un derecho que exige usar la vía pública, eh, también se puede limitar. Y en Bélgica depende de la naturaleza de la manifestación y del trayecto. En función de la marcha los agentes pueden bloquear una calle y la idea general es mantener los máximos espacios abiertos posibles. Eh, voy acabando. Hacer botellón en España está multado. Eh, en Reino Unido, beber en público es legal. En Alemania no hay una ley sobre botellones, pero perturbar la tranquilidad ciudadana una, es una falta penal con hasta 5.000 euros de multa. Hay que ver lo que es perturbar la tranquilidad ciudadana. En Francia es sancionable también. En Portugal no es sancionable, siempre que se hagan unas ciertas franjas horarias. Y en Bélgica depende de las normas municipales. Y para finalizar, escalar edificios públicos en España está multada. En Reino Unido está prohibido en una base militar, central, ética, aeropuerto, estación o un edificio oficial, los que tienen requieren más nivel de seguridad, lógicamente. En Alemania eh, hay locales, leyes locales que lo prohíben y los demás casos depende de si se pone en riesgo a peatones. En Francia es sancionable y en Portugal se supone que es una intromisión sin autorización o local prohibido al público. Sí, se supone que es así. En Bélgica está prohibido escalar un edificio público porque supone entrar en una propiedad privada. Bien. Esto es probable que no, como os decía, no debe muy claramente nuestra situación con respecto a, otras, a otros derechos comparados porque son distintos y la regulación en algunos casos está delegada a otras administraciones distintas de la, de la estatal. Pero bueno, con esto podéis haceros una pequeña idea de lo que yo con esto ya termino creo que me he extendido demasiado. <risa>